Comenzaremos. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, agradecer tanto a Esteban como a todo el equipo de MediaLab su confianza y la oportunidad de poder estar compartiendo un ratito con todos los que estáis al otro lado de la pantalla y, por, por supuesto, también a Dani, a Sandra y a todos los demás. Pues comencemos con el ABC de la gamificación. Eh, la gamificación es una estrategia, una estrategia metodológica que está adquiriendo cada vez mayor protagonismo en educación. Sin embargo, aún hay muchos docentes que lo ven como algo que les queda muy lejano e incluso hay quien todavía no tiene claro qué es eso de gamificar. Por tanto, lo que voy a tratar de mostraros el camino que os acerque hacia ella a través de tres preguntas clave, que son estas. Por tanto, comenzamos con el ABC. La primera pregunta que suele me suele suscitar la gente, me suele preguntar es, a ver, pero esto de gamificar, ¿qué es? Pues bien, Gamificar de la forma más habitual y más sencilla posible suele definirse como el desarrollo de entornos lúdicos en ámbitos que a priori no lo son, como por ejemplo la educación, con la finalidad de incrementar la motivación del alumnado y de promover comportamientos deseados. Este es un concepto que se utiliza principalmente en el ámbito empresarial y que ha tenido un gran impacto a nivel mundial en los últimos años, fundamentalmente gracias al gran crecimiento de los videojuegos que son su gran referente. Para que nos podamos empezar a hacer una idea, no tanto de lo que es gamificación, pero sí de su esencia, eh, voy a mostrar una imagen porque otro de los inconvenientes que vamos a tener hoy es que Meet no ayuda mucho a reproducir con una suficiente calidad los vídeos, por tanto no me puedes poner ningún vídeo, sino que voy a tratar de, de explicarlos con captura. Eh, este ejemplo de la teoría divertida, que es posible que muchos de ustedes conozcan... Pues un experimento que trató de invertir la tendencia de la gente en las estaciones de metro y que en lugar de subir por la escaleras mecánica subieran por las escaleras convencionales que como vemos habitualmente no suele ser muy habitual. Entonces, lo que consiguieron es que convirtiendo esa escaleras en un piano gigante, lograron que más del 66% de las personas que habitualmente subían por las escaleras normales, lo hicieran y dejaran de lado la escaleras mecánica. Por lo cual, podemos ver algunos de los ingredientes que son fundamentales en gamificación, como es la novedad, la sorpresa, la curiosidad, la diversión y un largo etcétera, como veremos a continuación. Puesto que lo que se basa en esta teoría de la diversión, es que la forma más fácil de cambiar el comportamiento de las personas para mejor es la diversión. Muy bien, y ya que estamos hablando de no, me gustaría que nos quedáramos como mínimo, al cabo de esta charla, con aquellas cosas que no son gamificación, ¿de acuerdo? Porque hay mucho desconocimiento y sobre todo muchos errores, muchas lagunas, incluso en la literatura científica, cuando te, cuando empiezas a revisar artículos y ves que se publican cosas como gamificación cuando no son gamificación. ¿Qué no es gamificación? Pues he traído un par de estanterías que espero que se nos queden para el recuerdo y así siempre lo tengamos en cuenta. Un kahoot, utilizar Cajut en clase o Sócrates o cualquier otra aplicación para evaluar el aprendizaje del alumnado, no es gamificado. Utilizar juegos de mesa en el aula tampoco es gamificar. Ahora después eh, diré cómo, dónde podríamos ubicar cada uno de estos ejemplos. Eh, llevar a cabo skate room o breakout eh, educativo tampoco es gamificar. Hay un concepto que me llama mucho la atención que es el de actividades gamificadas, que es un contrasentido o un oxímoron, eh, puesto que en sí mismo se contradice, puesto que actividad es algo puntual, mientras que gamificación... Se entiende, o por lo menos yo lo entiendo, como una actividad que tiene un objetivo muy ambicioso y por tanto requiere tiempo, por lo que no puede ser una actividad gamificada, sino que será una actividad lúdica en todo caso. Utilizar plataformas como ClassDojo ClassCraft o incluso alguna otra plataforma que se utiliza en la universidad tampoco es gamificar, es un apoyo a las gamificaciones, pero no es gamificar. Y luego hay otro concepto que, o otro equívoco que la gente dice que no se puede gamificar sin TIC, lo cual esto es otro gran error pero sí es verdad porque se puede realizar gamificación analógica, pero lo que es cierto es que las TIC ayudan muchísimo a incrementar la motivación del alumnado. De hecho, no podemos olvidar que nuestros alumnos pertenecen a la generación Z, e incluso si hay alguna, algún docente de primaria, a la generación alfa y son nativos digitales, por lo tanto, eh, conseguiremos que el aprendizaje sea mucho más significativo si hacemos uso de ellas. Para mí, gamificar es sinónimo de aventura, una palabra que me transporta inevitablemente de forma rápida a la ficción. Pues pienso, en, por ejemplo, en Aria, cuando se sube a un barco y deja atrás su tierra para, sin saber lo que le deparará la búsqueda del dios de muchos rostros, o en Indiana Jones, en su incansable búsqueda de, de valiosas reliquias para que no caigan en malas manos, o en Frodo a lo largo y ancho de la Tierra Media, o incluso en Canny Everdeen, en su incansable lucha contra el, Capitol, contra el Capitolio y el presidente Snow. Pues bien, ¿por qué? Porque todos estos personajes y muchos otros en los que podéis estar pensando, tienen un punto de conexión y es que lo que les sucede, sus aventuras, se caracterizan por todo aquello en torno a lo cual se configura la vida de cualquiera de nosotros, puesto que permanentemente tienen que estar tomando decisiones, adaptándose a situaciones cambiantes y sabiendo gestionar las sensaciones y emociones y las consecuencias que todo ello acarrea, frustración, envidia, lealtad, alegría, etcétera, etcétera. ¿Y qué mejor contexto de aprendizaje que uno que dé lugar a todo ello? Puesto que nuestra vida, y en general la labor docente, no es más que la, suces la sucesión de una serie de situaciones como esta que debemos ser capaces de afrontar de mejor modo posible, de forma diaria, para ser felices. Para mí eso es gamificar. Puesto que aventura es incertidumbre y sorpresa, porque no se sabe lo que sucederá, pero al mismo tiempo es emoción y crecimiento personal. Puesto que requiere de salir de nuestra zona de confort y dejar atrás nuestra rutina, para vivir una serie de experiencias realmente memorables y no siempre eh, agradables, puesto que se requiere de un salto de fe al más puro estilo Assassin's Creed, de acuerdo, embarcándote eh, en algo con resultado incierto y que supone riesgo, pero de esos que te elevan la dopamina hasta unos niveles galácticos y con ella la oxitocina y la serotonina, que son neurotransmisores muy importantes en el aprendizaje de nuestro alumnado. Pero para darle un, una definición más formal, para mí gamificar, porque la definición habitual de gamificación suele ser muy amplia o muy poco concreta, para mí es cautivar al alumnado para sumergirlo en una aventura que le permita alcanzar una finalidad educativa que trascienda el final de la experiencia, a partir de un propósito apasionante y donde los retos y recursos que plantea el docente, guía, pero no protagonista, deberán estar coherentemente integrados en la narrativa que hayamos. Quien escuche por primera vez esta definición, dirá, Dios, Dios, Dios, ¿qué me está diciendo? Por tanto, vamos a hacer caso a Jack el destripador y vamos a ir por parte. Para mí, gamificar, el primer objetivo que me planteo es cautivar al alumnado, seducirlo, predisponerlo positivamente. De acuerdo, y para ello, un ingrediente fundamental será la curiosidad. Pero no debemos utilizar la curiosidad únicamente durante las clases, sino que yo soy de la opinión de que debemos desarrollar esa curiosidad incluso antes del comienzo de nuestra asignatura. Por tanto, debemos aprender mucho de lo que hacen las grandes productoras de cine y televisión con nosotros, eh, utilizando o llevando a cabo campañas de intriga. Por ejemplo, enviando correo electrónico eh, y que incorporen o que lleven a acompañar un teaser sobre lo que le está por venir, o poniendo enigmas en los pasillos, o mandando mensajes por megafonía. Todo este tipo de, de acciones lo que aumenta es la curiosidad del alumnado y lo predispone positivamente para el día de comienzo de la propuesta. Por lo menos a mí me funcionan fantásticamente, porque me abre la puerta... ¿De acuerdo? Los predispone a ese comienzo. Por otro lado, sumergirlo en una aventura. Ya he justificado el porqué de la aventura, pero sería también importante eh, señalar eh, la importancia de sumergirlo. ¿Por qué sumergirlo? Porque no debemos limitar o circunscribir únicamente nuestra intervención al tiempo de clase, sino que debemos ampliarlo fuera del horario escolar o fuera del horario de clase. De esta manera, al igual que sucede a cualquier niño o cualquiera de nosotros cuando estamos viendo una serie y nos gusta, cuanto más vemos la serie... Más queremos seguir viéndola. Por tanto, cuanto más estímulos positivos tenga el alumno sobre nuestra intervención, muchísimo mayor será la inmersión de este en nuestra aventura. Por otro lado, es importante eh, que permita alcanzar una finalidad educativa que trascienda al final de la experiencia. Por eso es tan importante el que una experiencia de gamificación requiera el tiempo necesario y no se haga de forma rápida. Y también es importante que sepamos la importancia de utilizar la motivación extrínseca al comienzo, en todo caso, como reclamo, pero al final debe acabar derivando en motivación intrínseca, puesto que eso será lo que hará que realmente el aprendizaje arraigue para siempre. En mi caso, que estoy formando a futuros docentes de educación física, no solamente me preocupo en que aprendan a planificar, a desarrollar programaciones, sino que mi principal finalidad es que se enamoren de esta bonita profesión, porque de esa manera es como realmente yo lograré... Eh, Sentir que tiene, tiene razón de ser mi labor y realmente ellos acabarán disfrutando y enamorándose, como digo, de esta profesión el día de mañana cuando, cuando desempeñen su labor profesional. A partir de un propósito apasionante. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente nuestro objetivo docente, nuestro objetivo didáctico no debe ser el objetivo de los alumnos El objetivo del alumno es la aventura. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo docente no suele ser significativo para ellos. Por tanto, eh, yo suelo decir que no es lo mismo decirle a, a mi alumno que tienen que salir a correr por la tarde para mejorar su condición física, lo cual a priori tampoco es que le, le atraiga especialmente, y sin embargo, si estuviera desarrollando un proyecto dentro ambientado en Juego de Tronos, eh, sí sería mucho más interesante generarle la necesidad de que tuvieran que cumplir una serie de kilómetros a la semana para poder llegar hasta ese embarco del rey y poder hacerse con el trono de hierro. Esto, este último objetivo sí tiene para ellos un porqué mucho más significativo y además lo que hará es que les lleve a la acción por iniciativa propia y no por imposición del profesor, lo que evidentemente tiene un enorme valor docente, porque siempre le estaremos generando esa necesidad y no tendremos que estar insistiéndole una y otra vez en que realmente haga el trabajo que le hemos mandado o que se repase los apuntes del último tema, etcétera, etcétera, sino que saldrá de ello porque habremos conseguido generarle esa necesidad tan importante. Y donde los retos y recursos, y aquí señalo la palabra retos, porque no son meras actividades, sino que el alumno tiene que verlo como algo que a priori no es fácilmente alcanzable, pero que con esfuerzo, con ilusión y con tiempo podrá lograr, porque esto será lo que incremente su motivación. Y en este sentido, un aspecto muy importante es el concepto de flow, que debemos tratar de, de, de tener muy en cuenta los docentes a la hora de diseñar nuestras actividades, puesto que, que estas, debemos tratar de medir entre el nivel de complejidad que tengan y el nivel de competencia que tengan nuestros alumnos. Puesto que si son muy complejas esas actividades y nuestros alumnos no son muy competentes, evidentemente eso llevará a la ansiedad y seguramente al abandono. Mientras que si eh, son actividades muy sencillas para el nivel de competencia elevado que puedan tener nuestros alumnos, eso les lleva a la apatía y evidentemente también abandonará. Por otro lado, es importante que el, el docente... Sea el que genere el contexto de aprendizaje donde el alumno sea el protagonista e incluso tenga la posibilidad o la libertad de ir personalizando su propia experiencia de aprendizaje, como suele pasar en los juegos de rol y de ahí tenemos la figura del game master o, o director de juego. Y por último, cada uno de los retos y recursos debe estar coherentemente integrado en la narrativa que hayamos construido. Y un ejemplo de ello para que lo podamos entender, imaginad que queremos utilizar como recurso esta carta de recompensa después de que el alumno haya evidenciado un determinado aprendizaje o una carta de hechizo que he llamado líquido de invisibilidad. ¿De acuerdo? Que lo que le permitiría al alumno es eliminar una pregunta del examen siempre y cuando previamente haya evidenciado otro aprendizaje, lo cual es muy motivante para ellos. Pero claro, si estamos construyendo un, un proyecto ambientado en la trilogía de Matrix, evidentemente esto no encaja porque ese mundo mágico no tiene relación con con lo que es toda la ambientación de Matrix. Y, por tanto, lo que provocaremos es que el alumno desconecte, porque sería como decir que estamos en el Juego de Tronos y que de nariz Targaryen se mueve por poniente en una escoba mágica en lugar de un dragón. Evidentemente, perderemos credibilidad y, por tanto, esa inmersión desaparecería. Otra cosa bien distinta es que nuestro, nuestra propuesta se englobara dentro del ambiente mágico de Harry Potter. Esto, evidentemente, sí encajaría y daría lugar a la magia y, por tanto, aumentaría la motivación del alumno. Pero hace tiempo yo quise dar otro paso más allá. Y sumé al valor que tienen los juegos de mesa y los videojuegos en educación. Lo que me propuse es encontrar una conexión mayor con los intereses del alumnado. Y me puse a observarlos más detenidamente y descubrí una realidad muy evidente, pero que hasta ese momento yo no había sido tan consciente como lo fui a partir de ahí. Y es el enorme potencial y atractivo que para ellos, bueno, y también para nosotros, tienen las series de televisión y las grandes sagas cinematográficas. De hecho, al igual que antiguamente no había casa donde no hubiera una Biblia, hoy día es difícil encontrar un hogar donde no exista una de estas plataformas o incluso en alguno de ellos que estén todas. Y esto me llevó a fusionar ambos conceptos y dar lugar a lo que denomino gamificción, que definiría cómo aprovechar los principios y principales elementos motivadores de los juegos en la adaptación de una referencia fílmica, serie de televisión o película para construir experiencias de aprendizaje realmente significativas y enriquecedoras para el alumnado. Bien. Pasamos a la segunda la de las preguntas. Pero una vez que más o menos ya sé de qué va esto, ¿por qué debo complicarme la vida? Pues a priori, así, de forma rápida, yo veo tres motivos. Uno. Algo que ya nos decía Tom Hanks en la famosa película de Apolo 13 y que es algo como este. Houston, tenemos un problema. Evidentemente, tenemos un problema. La educación en general y la universidad en particular. Y que no es otro que, como dicen estos recortes de noticias, que es la motivación. De hecho, en el último de ellos vemos como, que la, como la motivación es uno de los principales motivos que lleva a uno de cada tres universitarios a abandonar sus estudios. Por tanto, esto lo debemos tenerlo en cuenta y si la gamificación actúa sobre algo, sobre una variable, esa es la motivación. Por tanto, sería muy interesante tenerla en cuenta cuando exista ese déficit de atención en nuestro alumnado, de motivación, perdón. El segundo de ellos, como decía anteriormente, es que es un concepto que se ha trabajado, o se lleva a cabo fundamentalmente en el ámbito empresarial y cuando las empresas invierten mucho dinero en algo es porque evidentemente no quieren perder, sino todo lo contrario, ganar. Como vemos en estos ejemplos de recortes, el uso de la gamificación incrementa en muchas empresas sus beneficios hasta un 30%. O podemos ver cómo en los dos últimos años se ha incrementado, ¿vale? El mercado global de la gamificación ha pasado de 5.500 millones de dólares a más de 11.000 millones. Y es un mercado que no deja de crecer exponencialmente en los últimos años. O otra noticia donde nos dice que la gamificación es la llave para una mayor productividad, ¿de acuerdo? De los empleados. Y un aprendizaje mucho más profundo. Y a la hora de aprendizaje me permite... Da el tercero de los motivos y es que cada vez existe más evidencia del potencial de la gamificación en el ámbito educativo. Y para ello, como suele decirse, no me gusta hablar de oídas, o en este caso de leídas, y voy a hablar, o mejor voy a citar simplemente, algunos ejemplos de artículos, de proyectos que yo he llevado a cabo y que han sido publicados tanto en revistas nacionales como internacionales y que vienen a evidenciar de acuerdo, los grandes logros que se pueden conseguir gracias a la experiencia de gamificación en el aula. Voy a concretar a continuación simplemente algunos de ellos. Como por ejemplo, en el año de que llevé a cabo el proyecto basado en Juego de Tronos, vemos la enorme cantidad de emociones que de forma intencional yo traté de provocar en el alumnado y aquí vemos la nube de palabras resultante al final del proyecto y de la gran riqueza que suscitó este proyecto porque habitualmente en el aula el alumno no experimenta ni vive ni tiene que gestionar tanta emoción o tantas sensaciones o emociones y sentimientos, cosa que es fundamental el día de mañana cuando desarrolle su futura labor profesional. Y además destacar algunos que ellos señalaban como orgulloso, sorpresa, disfrute, increíble, aprendizaje, alegría, emocionante, felicidad, ¿qué más se puede pedir en un proyecto formativo? Evidentemente. Pues además de esto voy a poner simplemente el extracto, eh, que uno de los alumnos eh, señalaba al final de él. He de reconocer que esta experiencia me ha marcado tanto que no soy el mismo que comenzó ya por mediados de febrero. Muchas gracias por permitirnos vivir eso que tantas veces hemos hablado de que sin emoción no hay educación y por darnos la oportunidad de aprender tantísimo y al mismo tiempo disfrutar con ello. ¿Qué más puede pedir un docente? Que un alumno sea consciente tanto del aprendizaje como que ese aprendizaje para él ha sido un momento de disfrute. Evidentemente, como futuro docente, de, ...de alumnos que, que van a ser también docentes, mi principal aspiración es esa, por lo cual me parece fantástico. Otro aspecto es el de la motivación. Hay muchos profesores, muchas asignaturas que, bueno, pues que ellos sí exigen eh, asistencia a clase, de hecho llevan un control... Pues bien, yo en mis clases, evidentemente, es uno de los principios también de la gamificación, yo no obligo a nadie a venir a mis clases y el hecho de venir a clase no puntúa positivamente y el hecho de no venir a clase no puntúa negativamente. Simplemente esa persona que venga, pues no vivirá la experiencia que ese día desarrollemos. Pues bien, en el proyecto basado en la película In Time, aquí podemos ver cómo cerca del 90% durante un semestre no faltó a ninguna de las sesiones y el alumno que más faltó fue a cinco de ellas durante todo el semestre. Lo que dice mucho de la implicación, sobre todo de la motivación que genera este tipo de propuestas y sobre todo de lo importante que es generar esa curiosidad, esa sorpresa y esos aprendizajes significativos que luego pueda transferir a su día a día. Con respecto a esto, vemos también que los compromisos, el grado de implicación del alumno es muy elevado. De hecho, hay quien dice de forma equivocada que en gamificación básicamente pasárselo bien y que no se trabaja. Todo lo contrario, en el caso de este año, los alumnos tuvieron que realizar Nada más y nada menos que 15 retos, podrían ser 15 trabajos, lo cual supone una inversión de tiempo considerable, ¿de acuerdo? Pues bien, más del 80% realizó de forma totalmente voluntaria y sin, sin presión por mi parte esos 15 retos y el 100% como mínimo realizó 13 de ellos, lo cual es también otro aspecto muy significativo del grado de compromiso e implicación que se logra cuando conseguimos generarle la necesidad al alumno dentro de la aventura, de desarrollar todo este tipo de actividades que mejoran su formación. Con respecto a un aspecto más específico dentro de mi área de educación física y deportiva, a continuación voy a mostrar los cambios en el fitness cardiorrespiratorio en el proyecto ambientado en la película Matrix. Como vemos, la diferencia entre los resultados logrados en el pretest y en el postest fue muy significativa en el alumnado, pero lo más importante de esto es que se lograron nuevamente, sin yo eh, insistir, en la necesidad de que los alumnos salieran a correr o montar en bicicleta... ...que es lo que consistía esta actividad... ...porque lo que hacíamos es simular que para no ser capturados... ...de acuerdo, como vemos en, en la película... ...para no ser capturados por esta especie de, de, de pulpo gigante... ...tenían que salir a correr una serie de kilómetros semanalmente... ...corriendo, montando en, veces, en bicicleta una intensidad moderada o vigorosa... ...entre tres y cinco días a la semana de acuerdo Por pues el simple hecho de la motivación y la necesidad de no querer que su nave se viera afectada por, por, las, le, por las lesiones, por los contratiempos que le podrían generar, eh, bueno, lo que vemos en la película de Matrix, estos elementos, estos pulpos así mecánicos, ¿de acuerdo?, pues lo que trataron es de, de cumplir una serie de, de kilómetros de forma totalmente voluntaria, en lo que al final lo que redundó en una mejora de, de sus fines cardiorrespiratorios. Fines cardiorrespiratorios, que es un parámetro, por si alguien no lo conoce, tan importante como que un bajo fines cardiorrespiratorio aumenta el nivel de mortalidad tanto más que la obesidad, el tabaquismo o la hipertensión, ¿de acuerdo? Por otro lado, ya termino con esto de los, de los resultados, vemos el impacto emocional y el aprendizaje que pueden tener estos proyectos. Simplemente señalar, estos son simplemente algunos ejemplos y señalar dentro de ellos dos, como el primero donde nos dicen, si me llega a decir todo lo que íbamos a tener que, esforzar, que esforzarnos y la satisfacción de lograr algo tan increíble como un proyecto de la administración antes de comenzar, no me lo creería. Sin duda ha sido un placer haber vivido una experiencia única, lo que hace nuevamente ver que son muy conscientes del aprendizaje que esto les genera. O al final donde una chica nos comenta, llevo toda la tarde intentando hacerme la idea. He empezado un cuervo, que es como llamamos a los correos electrónicos que nos enviábamos, que me está costando acabar, la aventura más indescriptible de mis 24 años de vida. Y termina este tuit diciendo, gracias. Lo cual me sorprende enormemente, porque evidentemente lo único que hacía es cumplir con, con mi trabajo y tratar de hacer el aprendizaje lo más significativo y atractivo para mi alumnado. Pero ellos tenían esa sensación de gratitud. Y llegamos a la madre del cordero, de este ABC, la C de cómo empiezo. Muy bien, en este sentido, antes de decir cómo gamificar, creo que es importante señalar lo que yo denomino el continuum de lo así lúdico en educación. Bien, ¿y por qué hablo de esto? Pues muy sencillo porque hay diferentes planteamientos dentro del ámbito lúdico que nos ayudarán en función de las necesidades que tengamos en un momento determinado en nuestra asignatura y que yo lo he lo he descrito en función de dos variables como son el tiempo de implementación y la complejidad del diseño. Y para ello he utilizado un personaje que para mí fue referente en mi infancia, de acuerdo, como es Goku, y que me permite a ver, a mostrar muy bien la importancia de ese continuum, porque evidentemente cuando yo empecé a desarrollar esta estrategia metodológica y aprovechar todo el ámbito del juego y la gamificación, pues no era un Super Saiyan Blue como en la última evolución de Goku, sino era simplemente un pequeño Saiyan que trataba de, de realizar diferentes puntos lúdicos, incluyéndolo en mi, en mi asignatura, para incrementar la motivación de mi alumnado. Pero para ello, al igual que sucede con Goku... ¿vale? que tiene Spiritum Saiyan, tiene, es de la raza Saiyan, debemos tener algo que realmente nos haga poder llevar a cabo este tipo de planteamiento, que es la actitud lúdica. ¿De acuerdo? ¿Qué es la actitud lúdica? Pues sería esa predisposición a encontrarle el lado divertido a todo aquello que a priori parece que no lo es. O dicho de otra manera... Sería darle un enfoque no convencional a cualquier actividad que desarrollemos para nuestro alumnado, predisponiéndolo a partir de lo lúdico, ¿de acuerdo? Y enrique enriqueciéndola, haciéndola sugerente mediante actividades que sean atractivas y emocionantes. Sin esta actitud lúdica será muy difícil llevar a cabo cualquier tipo de estos planteamientos. Vale, y comenzamos. Primero con el punto lúdico. Para que podamos verlo de una forma mucho más visual, imaginad que tenemos un niño de 5 o 6 años y en principio sin mucha hambre, y le presentamos este plato de arroz a palo seco, es decir, sin más aderezo ni aceite ni sal y simplemente una tortilla en lo alto. Evidentemente, a priori, no va a ser lo más atractivo del mundo, ¿de acuerdo? e Incluso puede que se le indigeste un poco y no es nada atractiva. ¿Con qué situación en el ámbito educativo podemos relacionar esto? Pues con los exámenes. La verdad que no es la alegría de la huerta la cara de esta chica, porque cuando se le dice que a continuación van a tener un examen, es lo menos, menos motivante del mundo. Pero otra cosa es que, eso, ese arroz con esa tortilla le demos un aderezo, vale en este caso un poquito de tomate y un, un poquito de queso y lo presentemos de una forma diferente, como puede ser esta. Nada más que la presentación ya me hace predisponerme, ya me atrae y seguramente ese crío utilizará su tenedor y como mínimo tendrá la curiosidad de probar. ¿Por qué? Porque le atrae. ¿Cómo podemos hacer nosotros este osito durmiente? convertir uno, un, un examen en estos instrumentos pues a través de aplicaciones, como hemos comentado anteriormente, que muchos de vosotros seguramente utilizaréis, como puede ser Socrates, eh, Socrates o Kahoot Y además, otro planteamiento, por si os puede servir de referencia o, o de inspiración, son lo que se denomina eh, exámenes basados en la ficción. ¿De acuerdo? Aquí simplemente no es para que lo lean, porque está muy pequeño, pero se pueden encontrar eh, en el libro este que en el enlace está la descarga gratuita. Y que, donde yo utilizo la narrativa o el final de la película de los Juegos del Hambre para que los alumnos ¿vale? muestren sus aprendizajes sobre los contenidos relacionados con el bloque de actividades físicas en el medio natural, que es un bloque de contenidos concreto del área de educación física haciendo que el alumno se ponga en el papel de la protagonista, se le va narrando la historia y de alguna manera se le van pre haciendo preguntas que están directamente relacionadas con la narrativa y que se integran muy bien en, en, en esa narrativa que, que sucede a lo largo de la película y donde tienes que dar muestras de los aprendizajes adquiridos en cada una de ellas. Y llegamos a la B.J. o el aprendizaje basado en juego. Otra fórmula es yo puedo llevar... Juegos de mesa, que hay infinidad de ellos, y llevarlos al aula que me permiten desarrollar diferentes contenidos o competencias muy interesantes. Por poner simplemente algunos ejemplos, podemos ver estos tres, que es el Jungle Speed, MIA y el RES 7, que pueden incidir sobre las funciones ejecutivas, sobre el control inhibitorio, el primero, la memoria de trabajo, el segundo, o la flexibilidad cognitiva, el tercero de ellos. ¿De acuerdo? Y también nos permite, sin necesidad de modificar nada, utilizar. Con o desarrollar competencias, valores o habilidades blandas muy interesantes para nuestro alumno. Otro paso es cuando ya Goku llega a ser Super Saiyan, que yo lo relaciono con el hecho de utilizar serio Game, y es cuando el docente construye de forma intencional un juego para cumplir un objetivo muy determinado, como en el caso de Mortal Virus, para desarrollar los hábitos saludables en el alumnado, donde yo utilicé las cartas Magic o las cartas Yu-Gi-Oh!, que son referentes para muchos adolescentes e incluso jóvenes, y son las que están viendo aquí, y yo las adapté a los contenidos del área de educación física. En los Serious game eh, lo que se hace es que se prima el aprendizaje a la diversión, y la, el principal matiz diferenciador con el ABJ, con la aprendizaje pasado en un juego, es que en esto se aprende mientras se juega, mientras que en los Serious game se juega para aprender. Y llegamos al PBL, que sería, un sistema PBL es aquel que utiliza los tres elementos fundamentales en gamificación, como son los puntos, la insignia y las tablas de clasificación. Al igual que le sucede a con esta tercera evolución del nivel Super Saiyan, eh, aumenta mucho su potencial, pero no puede mantenerla durante mucho tiempo, que es lo mismo que sucede con un sistema PBL, que incrementa inicialmente mucho la motivación del alumnado, pero no es recomendable eh, desarrollarla durante mucho tiempo. Porque al final pues sería como si estuviéramos en un circo y le damos a una foca o un pescadito porque hace lo que le decimos. De acuerdo, Al final eh, no estamos generando esa motivación intrínseca que requiere el ámbito educativo, sino que estaríamos basándolo todo en motivación extrínseca. Un sencillo ejemplo para ello podría ser, por ejemplo, dar punto a los alumnos en función de la realización de las distintas actividades que les planteemos y que al final de la semana... Los tres que tuvieran mayor punto en la clasificación que sería actualizando diariamente pudieran obtener una especie de insignia o de reconocimiento que incluso podía tener reflejo en la nota. Y llegamos a la gamificación. En este sentido, sobre todo lo que quiero, he dejado una cosa muy clara y es que gamificar no es jugar. Esto puede resultar algo confuso porque en realidad eh, se basa en los juegos y utiliza los principales elementos motivadores de los juegos. Pero para que lo puedan entender... Voy a utilizar un ejemplo muy visual. Para alguien que tampoco sea muy experto en cocina, si le muestro esto, seguramente dirá que es una tortilla de patatas. Y es cierto. Podríamos decir que eso es como si fuera un juego. Pero si le mostramos esto y no tiene mucha experiencia en la cocina, dirá, eso es de todo menos una tortilla de patatas. Pues bien, esta sería la famosa tortilla de patatas deconstruida que popularizó Ferran Adrián. En realidad, tienen la esencia, los principales elementos de esa tortilla de patata originaria, pero de cara al público... De, para cualquiera de nosotros, nadie diríamos que una tortilla de patata. De hecho, cuando te la sirven en algún restaurante de estrella Michelin, eh, no, te dicen que es una experiencia para los sentidos, no solamente tratan de, de activarte lo que es el gusto, sino también la vista, el olfato, e incluso incluyen una narrativa en su presentación donde te justifican el porqué de realizarla así y presentarla de esta manera. Que este es precisamente uno de los elementos diferenciadores en gamificación, con muy acertadamente, nos dice Tyrion Lannister, ...en la gran serie de Juego de Tronos. Las historias. No hay nada más poderoso en el mundo... ...que una buena historia. Efectivamente, espero que se haya escuchado bien. Ese es el elemento determinante... ...para mí diferenciador de la gamificación... ...y por ejemplo, lo diferencia de un sistema PBL. La narrativa. La narrativa es lo que debe articular y justificar... ...cada una de las actividades y retos... ...que nosotros les propongamos al alumnado. Y en este caso... Para quien dice, uff, yo es que no tengo imaginación, a mí es que me cuesta mucho y tiene el síndrome del folio en blanco cuando se pone a enseñar un proyecto de este tipo, mi recomendación siempre es la misma. Y es que haga los deberes, que en este caso, benditos deberes, porque sería sumar al saludable hábito de jugar a juegos de mesa, leer, ir al cine o al teatro y verse de televisión. ¿Y por qué digo esto? Porque de esta manera... Conoceremos infinidad de narrativas y de mecánicas de juego que luego podremos adaptar a nuestros proyectos. Y como decía anteriormente, que lo que hará es que cuando tengamos que enfrentarnos a ese folio en blanco, seguramente nuestras ideas fluirán de una manera mucho más habitual que si no tuviéramos de acuerdo ese registro previo, esa experiencia en, en, en esos juegos de mesa, o en esa serie, en esos libros, etcétera, etcétera. Y llegamos ya a lo que es la gamificación, como he explicado anteriormente, y que podemos utilizar diferentes ficciones de referencia, como las que vemos aquí, o muchísimas otras. Y el concepto este de gamificación lo veo tan importante porque en los 20 años que llevo como docente, mi principal descubrimiento, o uno de los principales descubrimientos, ha sido descubrir el enorme factor motivacional que para los alumnos supone el hecho de vivir en primera persona aquello que previamente han disfrutado como espectadores. Es brutal. Y sobre todo, a primera hora, a priori, al inicio de los proyectos, lo que hace es incrementar enormemente esa motivación, esa predispos predisposición hacia todo aquello que le planteemos. Pero es posible que mucha gente diga, entonces, si esto es un continuo, lo mejor es que yo apueste por, por lo último, ¿no? Por el final. Error. De hecho, la pregunta que debería haceros es, ¿cuál de estas propuestas, cuál de estos planteamientos es el más adecuado para el objetivo que yo pretendo? Y para que lo entendamos mejor, eh, voy a utilizar un ejemplo que, que la gran Carmen Navarro eh, siempre suele decir, y es que una motosierra una motosierra es muy potente, es muy atractiva, es la caña. Pero evidentemente, si lo que quiero es atornillar un tornillo, una motosierra no me sirve para nada. Y sin embargo, un destornillador tan sencillo como el que vemos en pantalla, realmente cumplirá su objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque si, por ejemplo... Lo que nosotros pretendemos es que nuestros alumnos aprendan a sumar o aprendan a leer, un sistema PBL será mucho más interesante que una experiencia de gamificación, porque es una actividad que requiere mucha repetición y el coste-beneficio de un sistema de PBL va a ser mucho mayor que el que un, una experiencia de gamificación, que nos va a suponer mucho para lo que luego realmente queremos obtener. Otra cosa bien distinta es que, como este leñador, nosotros queremos un objetivo, un objetivo mucho más ambicioso, mucho más complejo como es el de cerrar este tronco y nos cueste muchísimo con un sistema PBL. Y si la moto cierra, en, seguramente lo podremos lograr. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el ejemplo, el paralelismo con, con el ejemplo anterior? Pues que si en lugar de querer que nuestros alumnos aprendan a leer, lo que queremos es generarle el amor por la lectura y que adquiera el hábito de leer a lo largo de su vida, seguramente una experiencia de gamificación será mucho más interesante que un simple sistema PBL. Vale, vamos a pasar yo allá a los aspectos claves a tener en cuenta para desarrollar una experiencia de gamificación, que al igual que el Tangram, yo destaco siete, que son los siguientes, y cada uno de ellos eh, yo lo relaciono a fundamento en función de la neurociencia o neuroeducación. Por ejemplo, la oportunidad. La oportunidad se basa en la importancia de que el aprendizaje sea significativo para nuestro alumnado, ¿de acuerdo? La campaña de intriga, por su parte, se sustenta mucho en generar curiosidad al alumnado, como decía anteriormente, para predisponerlo el día del estreno de la aventura, donde trataremos de generar actividades que desarrollen su emoción y sobre todo que focalicen su atención, para una vez ya dentro de la experiencia, fomentar aspectos también clave en neuroeducación, como puede ser la participación activa, el feedback o la consolidación de lo aprendido, puesto que la memoria es un aspecto fundamental para el aprendizaje, como se nos dice, desde la neuroeducación. Y esto se tiene muy en cuenta también en gamificación, ya que el alumno debe estar poniendo en práctica permanentemente su aprendizaje para poder evolucionar a lo largo de la aventura. Y otro aspecto a tener muy en cuenta que procede del mundo de los juegos y que, por desgracia, eh, no se suele tener tampoco demasiado en cuenta en el ámbito universitario, es que no se estigmatiza el error, sino todo lo contrario. Se promueven todo aquello que consisten en probar, en intentarlo, en arriesgarlo, en arriesgarse, en proponer mejoras, en ser valiente, porque además de esta manera de esta manera se favorecerá lo que es la creatividad del alumnado, ¿de acuerdo? Tan, neces tan necesaria como marginada en muchas ocasiones en la, en, la digo, en, en la ola, perdón, en el subconsciente, que es muy malo. Eh, por otro lado... Eh, con respecto a los aliados, tenemos las TIC y los disparadores de la motivación. ¿Para qué? Para incrementar la significatividad del alumnado gracias a las TIC y para obtener diferentes picos de motivación que eviten que tengamos un encefalograma plano de motivación dentro de nuestra propuesta. Y por último, la guinda debemos centrarla en otro aspecto clave en neuroeducación, como diría Francisco Mora, como es la emoción, sin la cual no hay aprendizaje ni educación. ¿Para qué? Para dejar una huella imborrable en el alumnado tanto en su corazón como en su cerebro. Y para que puedan entender mejor cada uno de estos aspectos, les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero, valga la redundancia, sobre la oportunidad. Hubo un momento de mi docencia donde yo veía Juego de Tronos por todos lados. Por un lado, Disney había customizado cada una de sus princesas en función de diferentes personajes de Juego de Tronos. Los hermanos Roca también habían hecho un postre especial en honor a Juego de Tronos. La empresa Buelling había hecho una campaña publicitaria también basándose en el impacto de Juego de Tronos, lo cual yo dije, tanta gente, tanta empresa, tanto dinero que hay apostando por esta serie, esto debe tener algo que realmente atrae y que da mucho juego a los espectadores. Pero es que, para no ir tan lejos, la propia Universidad de Granada, desde la revista Hola Magna, eh, de alguna manera presentó las elecciones entre Indalecio Sánchez y Pilar Aranda como si fuera un enfrentamiento de, de, de futuros reyes para obtener el, el trono de hierro y esto ya fue lo definitivo lo que dije bueno pues yo tengo que hacer como Bud Lightyear e ir hasta el infinito y más allá voy a intentar plantear toda una asignatura durante un semestre como si mis alumnos estuvieran viviendo en Poniente en Juego de Tronos y en el año del estreno de la quinta temporada de Juego de Tronos me estoy retirando para escuchar la música porque me pone un pelo de punta brutal yo llevé a cabo mi primera temporada de Game of Thrones, ¿de acuerdo? La ira de los dragones. Al igual que. Eh, bueno, pues al igual que la serie tiene el estandarte, pues yo diseñé mi propio logo donde utilizaba diferentes referentes de la película, como puede ser el negro de la Guardia de la Noche, utilizaba evidentemente el nombre de la serie, pero hacía un juego de palabras con, con los tres dragones de Anaris Targaryen, que eran la E y la F de Educación Física, y también aprovechaba el acero valirio de los estar de acuerdo para de alguna manera hacer mucho más significativo y coger todos aquellos símbolos de la serie y que los alumnos tuvieran ese sentimiento de pertenencia algo que para ello era muy significativo dentro de mi proyecto y al igual que la serie existe un mapa de poniente pues yo lo que aproveché fue utilizar vale la silueta de granada para a través de diferentes capas acabar convirtiendo es la provincia de granada en lo que era nuestro mapa de poniente a partir de los cuatro grandes bloques de contenidos que existían en el área de educación física, como son eh, juego y deporte, y estaba el reino de deporticia, estaba actividad en el medio natural, y por eso eh, estaba el, el, el reino de naturalia, está el bloque de contenido de expresión corporal, y de ahí expresanto, y por último el de condición física salud, y yo lo reflejé a través del, del reino de físico y cada una de las casas que formaron, lo, los diferentes equipos de, que formaba el grupo de clases, eran como las casas que había, Dentro de, de, de la serie original. La verdad que la acogida la por parte de Aunado fue brutal, espectacular, superó con mucho mi expectativa y de alguna manera fue el detonante que dio lugar a que este planteamiento de gamificio fuera cada vez a más a lo largo de los años. La campaña intriga. Para ella es fundamental... Eh, utilizar, yo muchas veces lo que hago uso es de teaser, ¿de acuerdo? Pequeños vídeos que de alguna manera no te dicen sobre qué va a ir, pero sí te generan muchas sensaciones y emociones y te hacen que el alumno esté hablando de la propia asignatura antes incluso de su comienzo. Como he dicho anteriormente, debido a, a, a que MID no soporta muy bien los, los, los vídeos y, y sobre todo aquellos vídeos que tienen un gran tamaño que yo he preparado, simplemente los voy a explicar a través de diferentes capturas. E, ese teaser que yo le envié en una ocasión a mis alumnos terminaba Después de una música muy intensa y muchas imágenes muy impactantes, una frase que es, tu vida no será la única en juego y aparecía un corazón verde que se iba apagando progresivamente hasta desaparecer y terminaba con la frase yo no lo intentaría. Porque pues, evidentemente mi alumno en INEF, la mayoría de la ocasión de los años, son unos picados y claro, todo aquello que le lleve a, a provocarlo lo que le hace es generar tener más ganas de, de llevar a eso. Y ese pequeño guiño... Eh, no sé si alguno de ustedes ya, ya lo habrá interpretado como... como pues, está relacionado con una gran saga, como es la de Star Wars. De hecho, el corazón verde hacía mención a Yoda y se apagaba por la oscuridad del lado oscuro, ¿de acuerdo? Pero lo más importante de todo esto es que a través de ese teaser y de un postre que luego eh, se les presentó al alumnado y varios cuestionarios que desde el mes de octubre, cuando la asignatura empezaba en febrero, ya ya empecé, empecé yo a enviar, conseguí eh, lo que a continuación van a poder leer y escuchar que es simplemente un ejemplo de que muchos alumnos compartieron luego a través de Google Drive, que teníamos un espacio donde los alumnos compartían sus aprendizajes, pues, sus sentimientos, emociones y cualquier recomendación o consejo que ellos me realizaban. Esta inolvidable aventura comenzó varios meses atrás cuando nos escribiste, aún sin conocerte, animándonos a realizar unos sencillos cuestionarios sobre juegos, películas y series de televisión. Pero lo mejor fue cuando pocas semanas antes del comienzo, nos enviaste un teaser que nos dejó literalmente locos. No había compañera de clase con la que no hablara sobre ello, preguntándole cuál creía que sería la narrativa de este año y si estarían mandándonos un mensaje secreto con el vídeo. Acabé enseñándoselo a todos mis amigos y mi familia, los cuales me bombardearon con innumerables teorías sobre él, hasta que llegó el día en que vimos el póster de presentación y flipamos. No habíamos empezado aún y ya me sentía una afortunada por formar parte de algo así. Nunca podré agradecerte que te preocuparas tanto por generarnos tantísimas expectativas y emoción, cuando aún no éramos oficialmente ni tus alumnos. Podemos aspirar a algo más, que tiempo antes de empezar nuestra asignatura haya alumnos que digan que ya se sentían afortunados por pertenecer a algo o por formar parte de algo así. Brutal, brutal. Y simplemente preocupándonos, decir, ocupándonos antes del comienzo de nuestra asignatura de hacerles especiales y sobre todo de generarles expectación, curiosidad, porque en definitiva es como funcionamos hoy día y sobre todo como están acostumbrados nuestros alumnos, sobre todo los jóvenes y también adolescentes, a raíz de, de, de, del enorme potencial que, que tienen la, las plataformas de streaming. De acuerdo, con respecto al estreno, pues también decir que el año en el que me apoyé en la película In Time, el primer día que comenzaba el proyecto eh, yo lo cité en un lugar que, que para ellos era inesperado, porque no era un aula. Era eh, la entrada al aulario donde están los televisores, donde se, bueno, pues se les da a conocer diferente información. Y que yo, gracias a la gente de conserjería, había previsto que a una determinada hora apareciera un vídeo. Como vemos aquí las caras de algunos alumnos como viendo, esto que es, otros de incredulidad, otros estaban muy pasivos, ¿de acuerdo? Estaban delante de la pantalla donde apareció una persona muy extraña, desconocida para ellos, que sería el metronomista, que les dijo que si no lograban llegar a tiempo a localizar a tres alumnos que estaban encerrados en una habitación, morirían dentro del proyecto y, por tanto, él cumpliría su objetivo y ellos empezarían con un déficit dentro de esta aventura. Como vemos, estuvieron un tiempo máximo en esta ocasión, fueron de unos 45 minutos, un, un contador en esas pantallas que permanentemente iba descontándose y gracias a la colaboración inestimable, que no puedo apreciarla más, de la gente de biblioteca, consejería, secretaría, fotocopiadora, instalaciones, ¿de acuerdo? Hice un gran juego de pistas por toda la facultad y lo más interesante es ver cómo esas caras iniciales, un poco tipo pasa o de incredulidad, acabaron, como vemos aquí, todo en un gran abrazo, el primer día de inicio de un proyecto y con estas caras de motivación al inicio de la sesión. Que la verdad es que cuando normalmente lo que se hace es presentarle la guía docente, que todos saben que la tienen en Prado, pero evidentemente si no voy a clase, puede que el profesor que todavía no conozco me pase me ponga falta por no ir a clase. Evidentemente la cara que tienen los alumnos ese primer día donde voy a explicarle lo que ya tiene en Prado o cualquier cosa que no va a ser significativa y esta cara dice mucho, ¿de acuerdo? Y llegamos a la experiencia. Pues para la experiencia nos podríamos tirar pues, como mínimo también otra hora, hora contando cualquiera de los proyectos. Por eso simplemente lo que voy a destacar, es que cuando llevamos a cabo un proyecto de gamificación es fundamental hacer vivir a los alumnos las mismas sensaciones y emociones que viven los protagonistas de la película. Y para ello, en el caso del año de Matrix, pues yo traté de que todos los elementos cruciales, fundamentales de, de esa trilogía aparecieran. Por ejemplo, yo le escribí un mensaje que le llegó al ordenador a través de correo electrónico varios... Mmm, varios meses antes de, de, de empezar la asignatura. El primer día tuvieron que localizar un conejo blanco por la facultad, que era un código QR que les daba las instrucciones a seguir. En esa misma sesión tuvieron que decidir entre la pastilla roja y azul, es decir, entre eh, implicarse en este proyecto o llevar a cabo una metodología más tradicional y más básica. Al mismo tiempo, estaba también la figura de los agentes en mí, representada por antiguos alumnos que se prestaron a colaborar y lo que hacían es generarles la misma sensación que aquí tiene Neo, ¿de acuerdo? De ese miedo, de ese susto porque me capturaran. Al final muchos de ellos fueron capturados, como vemos en la imagen de aquí abajo. Todos tuvieron que conformar su nave, ¿vale? Y estuvieron trabajando por equipo junto a otros compañeros de clase. Llevaron a cabo un programa de formación con Morfeo, en este caso que era la figura que yo representaba. Llevamos a cabo varias in inserciones, ¿vale? ¿Vale? Nos insertamos en Matrix, de alguna manera, fundamentalmente a través de las redes sociales. Tuvieron contacto con oráculos, que eran alumnos que habían terminado el máster de secundaria, e incluso profesores en activos, que le ayudaron a aprender a planificar y a desarrollar sus proyectos de innovación docente. Y siempre que hacíamos incursiones en Matrix, ¿de acuerdo?, Teníamos, tenían para volver a su nave, a simbolizar ese regreso de Matrix, tenían que localizar diferentes cabinas por la ciudad de Granada, al igual que sucede en la película, porque de lo contrario quedaban atrapados en Matrix y penalizaban dentro del proyecto. Ellos trataban de penalizar lo máximo posible. También fueron... Perseguidos por los centinelas, como vemos aquí con la actividad que he dicho anteriormente de salir a correr o montar en bicicleta, tuvieron que presentar sus proyectos de innovación delante del consejo de Sion, que eran alumnos también que habían realizado el máster de secundaria o algún docente en activo. Realizamos batallas súper emocionantes también en, en, en un parque de, de, la, de la zona de la Chana de Granada. Hoy al final tuvieron que descifrar el código fuente que era lo que les permitía acceder a una enseñanza de calidad el día de mañana cuando fueran profesores de educación física. Pues como vemos, un proyecto de gamificación una experiencia de este tipo requiere muchísimos elementos que no va a dar tiempo aquí a desarrollar, pero que realmente lo que hace es aumentar esa inmersión y esa implicación y motivación del alumnado que acaba generando un compromiso con su propia formación. Y llegamos a las TIC. En este sentido, podemos utilizar muchísimas aplicaciones que enriquecerán nuestras clases, pero por ejemplo, hace unos años, gracias a un alumno de informática, Álvaro Fernández, eh, de, de, como digo, de la, de la Facultad de Ingeniería de Informática, me ayudó a... Bueno, él desarrolló, yo diseñé una idea y él la, la hizo posible que esta aplicación, en torno a la cual se gestionaba toda la asignatura. Pero bueno, el éxito de la aplicación, ¿de acuerdo? Fue tal que los alumnos, cuando estaban, por ejemplo, en este caso en cafetería, no solamente estaban consultando sus redes sociales como suele suceder habitualmente, sino que estaban enganchados con su ordenador y con sus teléfonos a la aplicación y a todo lo que podían hacer a través de ella. ¿De acuerdo? Fue un recurso brutal y que los alumnos eh, destacaron de manera muy significativa al final de la intervención. Y otro aspecto importante son los disparadores de la motivación. Quería poner dos ejemplos. Eh, uno de ellos puede ser que si estamos pasando en ficción, hay un momento, una sesión, donde los alumnos puedan caracterizarse eh, en función de aquellos personajes característicos de la referencia fílmica en cuestión. Esto que para muchos puede ser perder una hora y media de clase, sinceramente para mí es una enorme inversión de cara al futuro. Y para eso no hay más que mostrarles el siguiente fragmento que resume un poco eh, muchos de, de, de los comentarios, reflexiones que tras ese día realizaron los alumnos a través de Google Drive. Disfraces, música, emoción compromisos con la educación y con el trabajo bien hecho, nunca imaginé vivir algo así en la universidad y menos aún que una actividad tan trivial, aparentemente, o tan poco seria, fuera capaz de generarme tanta implicación y menos aún me hiciera reflexionar y tomar conciencia sobre la importancia de aprovechar la oportunidad que intuyo que va a ser este proyecto para aprender como nunca antes en la facultad. Después del día de hoy tienes mi palabra de que daré lo mejor de mí para aprovechar esta experiencia de aprendizaje. Antes de despedirme, quisiera agradecerte tu implicación, pues cada día demuestras que si hay que pringar, tú eres el primero. Yo ya no he dejado de escucharlo y sigo emocionándome, porque es que que alguien, un alumno te diga, desde hoy tienes mi palabra y que daré lo mejor de mí para aprovechar esta experiencia de aprendizaje, es que me parece brutal, me parece que a lo que debemos tender... Eh, todos los docentes y realmente lograr ese grado de implicación y de conciencia de parte del alumno de lo importante que puede ser dar su mejor versión para realmente conseguir una formación lo más cualificada posible para el día de mañana. Otro aspecto puede ser la ABJ o la aprendizaje basado en juegos. De hecho, para muchos contenidos que son más abstractos, más difíciles de comprender, yo en muchas ocasiones lo que hago es construir juegos de mesa o juegos de cartas como el que estamos viendo aquí, que les permite a los alumnos, la verdad, descubrirlo y sobre todo interiorizar aquellos contenidos que yo trato de transmitirle y que de otra manera seguramente sería muchísimo más complejo. Y por último, la guinda. ¿De acuerdo? Para ello, para las guindas, algo que funciona muy bien son los conocidos de Escape Room o Breakout. En eh, eh, uno de ellos, eh, no hace muchos años, eh, todos los alumnos, de forma inesperada, el último día de clase, cuando ya pensábamos que estábamos celebrando, que habíamos conseguido eh, eh, pues el objetivo de nuestra aventura, irrumpieron de buena primera una serie de antiguos alumnos, nos maniataron a todos, yo incluido, y nos encerraron en el pabellón de nuestra facultad. Y allí encontrarían una pequeña cajita como esta. ¿Vale? Eh, con seis candados diferentes que debían abrir para conseguir la llave que había dentro de la caja y poder salir del pabellón, ¿de acuerdo? Donde encontraría, bueno, un una caja fuerte que al final haría porque pues, todo el mundo pudiera eh, recuperar el tiempo de vida necesario que no le permitiera tener que estar trabajando simplemente pa pa para sobrevivir malamente, que es donde en lo que se basaba la narrativa de, de ese proyecto de Sing time Lo mejor de esta experiencia que ya que no he podido poner el vídeo, he traído una foto que creo que representa muy bien la sensación final con la que los alumnos terminaron una asignatura y que normalmente no es la de, qué bien que ya he terminado esta asignatura, esa, esta asignatura, Dios mío, qué peñazo, o con el último examen, sino creo que la, estas caras reflejan muy bien esa huella que decía anteriormente que debemos tratar de dejar a un lado ¿Por qué? Porque a raíz de esto sucedieron dos cosas para mí magníficas. Por un lado, que hubo muchos alumnos que me dijeron: Isa, ojalá llegue el día en el que yo sea docente y pueda hacer vivir a mi alumno algo tan especial como, que, como lo que, la oportunidad que yo he tenido de, de disfrutar aquí contigo. Lo cual me parece que poco más aprendizaje o poco más ambiciones puedo tener yo con respecto a ellos. Y, por otro lado, que muchos de estos alumnos se prestaron de forma totalmente voluntaria, y de ahí lo importante que decíamos antes de pasar de motivación extrínseca a e intrínseca, a colaborar al año siguiente en el proyecto para, en palabras suyas, hacer disfrutar al alumnado de algo como aquello que ellos habían disfrutado y encima sin ningún beneficio ni de nota ni de crédito ni de nada, simplemente para seguir aprendiendo como ellos me decían. Claro, esta es la palabra que, la, la cara que pueden tener, que podéis tener muchos de vosotros que el, el niño de, de solo en casa me dice, dios dios dios, pero es que esto es una locura, muy grande. Pero yo por dónde empiezo? Aparte de por las pistas que he dado y que no tenemos que irnos directamente a, a gamificar, sino que hay diferentes planteamientos, está una serie de deberes que nos pueden ayudar mucho. Yo suelo decir que todo profesor o profesora tenemos que ser conscientes de que tenemos en nuestras manos, abro comillas, un videojuego. ¿Por qué? Y esto tenemos que aprovecharlo. Porque si tenemos una asignatura, evidentemente tenemos una historia que contar. Si tenemos unos alumnos, tenemos unos personajes. Habrá unos temas que los podemos utilizar a modo de pantallas que tengan que ir superando. Y habrá unas actividades que serán retos que tendrán que afrontar. Y por último, tendremos unas notas que podemos convertir en un premio final que seguramente motivará a todos nuestros alumnos siempre y cuando lo encuadremos en una narrativa realmente atractiva y motivadora. Y antes de concluir, me gustaría terminar con una frase, que la verdad es que he vivido en mis propias carnes, como suele decirse, y es que toda idea nueva pasa inevitablemente por tres fases. Primero, es ridícula. Siempre... Eh, si alguien está dudando en arriesgarse, a iniciarse en la gamificación, no os preocupéis que siempre estará el compañero de turno que era Isaac, hay que ver qué tontería, cómo te estás complicando la vida. Incluso puede que haya quien te diga, pero se va a, va a cobrar lo mismo a final de mes. ¿Para qué te complica? Luego, conforme vaya avanzando, puede ser que haya, Dios, Dios, Dios, ten cuidado, Isaac. Esto es peligroso, te estás liando demasiado. Eso es darle tanta libertad al alumnado, de tener que tener que cambiar tus propuestas sobre la marcha. Esto es complicarse, meterse en un fregado muy grande. Pero claro, amigo, cuando llega al final y esto, y ven los resultados que se tienen, como diría mi abuela, después de visto todos somos muy listos. Claro, y al final todos te dirán, no, no, no, si yo ya sabía que esto funcionaba, pero claro, es que, es que no, es que la vida es de valiente. Y, y la verdad es que hay que arriesgarse porque merece la pena. Y no solamente merece la pena por los alumnos, sino merece la pena porque nosotros mismos al final llegaremos a disfrutar muchísimo más de nuestra propia labor docente. Y una vez llegado a este punto... Para no extender más y cumplir con, con el tiempo establecido al comienzo, no me queda más que daros las gracias por vuestra atención y acabar con esta fase, que, con esta frase que me parece fundamental como estilo de vida y con este código QR donde encontraréis muchos de los materiales, de los artículos que he hecho y donde voy colgando o subiendo todo aquello que hago con respecto al juego y la gamificación, por si alguno de ustedes o de vosotros vale tiene interés en ello y puede servir de ayuda, de inspiración. Muchísimas gracias y ahora pues. Si alguien tiene cualquier, cualquier duda, pregunta o sugerencia, estoy aquí encantado de la vida. No te oigo. No te oigo. Yo no, no sé si alguien más te oirá. Que digan por el chavo por, por algún lado, si se están oyendo. Ah, no se oye, no vale, no soy el único, me quedo más tranquilo. Ay, no me digas, Sandra, que tampoco. El volumen, mira, quita, dale al micrófono, como dicen por aquí, mira si sí, igual es por el volumen. y el micrófono. ¿No? El volumen lo tiene a tope en el micrófono. Sí, porque ahora se pone que sí está bien y está lo tiene activado, pero ¿no? Ah. Dani tampoco, ¿no? Está por ahí. Para que pueda, igual le, le funciona o tampoco. ¿Estás con el mismo ordenador que antes, Sandra? ¿Es otro? Y nada, madre mía. Sí, parece que lo que están comentando... Eh, si alguien quiere, bueno, o miro en el chat, a ver si hay alguna cosita, y si no, si alguien quiere participar, creo que somos muchos mil silencios. ah, mi silencio en los micrófonos, pero Sandra lo tiene activado, por lo que veo, ¿no? ¿Qué ¿Qué es? doble. Estás en dos sitios, Sandra. Ahora, pero ahora. He, tenido, he tenido que recurrir al móvil porque no sé qué está pasando. Perfecto, menos mal, por fin. Vale, estupendo, nada, Isa, agradecerte la estupenda charla que has dado y la verdad es que yo ya he tenido ocasión de escucharte en ocasiones anteriores, en Radio de la Innovación Docente, en el comienzo de Facultad Cero, allá por la iniciativa en 2008, que ahora contaremos también. Recuerdo que hiciste una intervención cortita que también me quedé con muchas ganas de seguir escuchando. Eh, y la verdad es que me parece una auténtica maravilla. Eres algo así como el Dumbledore de la Universidad de Granada. Acabas creando esa magia, ¿no? Acabas creando esa magia de, de mundo, mundos virtuales. Y, y la verdad es que, que es una maravilla escucharte. Eh, además, creo que, que todos podemos tomar nota, ¿no? De cara ahora a introducir la gamificación en la docencia, ¿no? Ahora que se están rediseñando pues, nuevos modelos de, de la docencia con todo esto, ¿no? Que es una oportunidad. Claro. Sí, que sea una oportunidad el tema de la virtualidad, que, por, que parece que, que no nos queda otra que eh, ceñirnos a ella ¿no? en las próximas semanas. Uh -huh. La verdad es que sí. Y bueno, nada, eh, pedir perdón por los problemas técnicos. No sabemos qué, qué ha pasado hoy. Debería haber habido, ha habido un aforo de 250, pero han sido 100. No, ha permitido, no se ha permitido más, está, ha dado muchos problemas técnicos la sala, de hecho Dani también, de Yo sigo publicando, director de Yo sigo publicando, ha tenido también algún problema técnico, por eso no está con nosotros ahora mismo, pero recordaros que la charla será colgada en YouTube, eh, la distribuiremos a través de redes sociales, a través de los mailings, por lo tanto, eh, si hay alguien que quiera hacer llegar, como he visto había alguna docente por ahí que decía que quería hacer llegar la charla a su estudiantado, la tendrá disponible, ¿de acuerdo? Y... Bueno, para, para las futuras futuras ediciones, porque esto es un ciclo de, de conferencias y talleres, pues se tendrá todo esto en cuenta. Sentimos que haya sido tú la novatada, pero yo creo que tú entiendes mejor que nadie el concepto de experimentación, ¿no, Isaac? No problema. Aquí están los retos. y decía anteriormente, voy a hablar de retos y me voy a chantar ante esto, ¿no? Pues ya está, lo que hay, hay que adaptarse, hay que tener flexibilidad cognitiva. Claro, pues y por eso queríamos explicar brevemente la iniciativa Facultad Cero, eh, aunque sea ahora el, la idea era hacerlo en inicio, pero bueno, no hay problema. Eh, muchos y muchas de las que estáis hoy aquí probablemente ya conozcáis la iniciativa porque hayáis llegado a la charla de Isaac a través de la iniciativa Facultad Cero, pero habrá muchos y muchas de vosotras que probablemente habréis llegado a través de Yo sigo publicando o lo habréis visto anunciado en la Universidad de Granada o en otra universidad y os habéis acercado y no conozcáis muy bien la iniciativa. Eh, Facultad Cero fue una iniciativa que nació en el año 2018 eh, con la idea de repensar la universidad, ya, Isaac, ya contamos con ISA en ese comienzo, en 2008, y que se circunscribía a la Universidad de Granada solamente. ¿Qué pasa? Esta, esta iniciativa, este proyecto se reactiva en la primavera pasada durante la crisis del COVID, cuando vemos que, bueno, pues, por el mero hecho de la necesidad, está eh, más actualidad de nunca eh, repensar la universidad, ¿no? Lo, la futuro eh, incógnita, que iba a plantear este curso académico 2020-2021, la adaptación de la docencia, si iba a ser un modelo presencial, si iba a ser híbrido, qué recursos hacían falta para ello. Eh, y así nace Facultad Cero a nivel global. A día de hoy cuenta, contamos ya con más de 20 universidades de España dentro del proyecto, Universidad de Salamanca, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Málaga. Y, y como ya decimos, un proyecto que, que crea un espacio para eh, volcar... Recursos de diferentes universidades, sabéis que con el tema de, de, de la COVID-19, pues muchas universidades han creado distintos recursos eh, digitales para orientar tanto al alumnado como a, a los docentes. Todo esto se puede consultar en facultad0.org y, y al margen de esto, pues entendíamos que el proyecto tenía que ser un proyecto, como ya digo, global, que acompañase en este curso académico ante todas las eh, dificultades que se planteaban Y para ello, pues se han planteado distintas líneas de acción una de ellas es esta, los talleres y conferencias y cursos Facultad Cero, que se inician hoy con la charla de Isaac, pero que habrá más en las próximas semanas de distintas temáticas, totalmente distintas, y además que se harán de la mano de Yo sigo publicando, eh, que, que supongo que conoceréis, por supuesto, la web y el trabajo que hacen Dani, vence y otro, otros docentes en esta línea. Y, eh, y eh, bueno pues que, que se encargan de hacer esto, estos cursos virtuales que llevan un reconocimiento por parte de la Universidad de Granada y, y que están adaptados a la, a la docencia virtual. ¿no? Eh, al margen de esto, pues hay otras líneas de acciones, como por ejemplo los encuentros facultadero, eh, que se realizan en varias universidades de toda España, ya ha habido como siete u ocho, y son eventos eh, totalmente horizontales donde se bueno se, se pone de manifiesto y se debate acerca de las potencialidades eh, de este curso académico, los retos que plantea, qué está funcionando y qué no, no y son eh, charlas totalmente horizontales eh, donde, como digo, participan tanto docentes como personal de administración y de servicios como, como estudiantados. Eh, otra línea ha sido eh, los diálogos Facultad Cero, eh, que han sido debates que están tanto en YouTube como en la web facultad0.org, en formato podcast, se pueden consultar y donde ya se han hecho debates con vicerrectores y vicerrectoras de distintas universidades, también alumnados y estudiantados de distintas universidades, ¿no? eh, contando su experiencia, ya también a nivel personal, a nivel psicológico, de cómo, cómo están llevando este, este cambio ¿no? en, en, su, en su rutina, en su aprendizaje. Y, y bueno, pues poniendo de manifiesto eh, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, y cuáles son eh, aquellos comportamientos y aquellas cosas que podemos replicar entre universidades, ¿no? Eh, generando sinergias y aprendiendo eh, las unas de las de las otras. Eh, Otra de las líneas serán unos laboratorios que se sacarán o que, que bueno, comenzarán su andadura en primavera, eh, y serán espacios de experimentación, de trabajo, también en la línea de todo este curso académico, de lo digital, de replantearnos los nuevos modelos docentes de la universidad, donde encajaría perfectamente todo este nuevo modelo docente que nos ha planteado Isaac hoy, todas estas nuevas metodologías ¿no? tan importantes. Y eh, nada más invitaros a, a, eso, a consultar nuestra web, a estar atentos al mailing, a las redes sociales, nos podéis encontrar en Twitter, nos podéis encontrar en Facebook... Y, y a sumaros a, a las iniciativas para que podamos superar con nota el siguiente curso académico, ¿no? Que a mí me venía a la cabeza mientras Isa hablaba, eh, yo me siento como viniera, si vinieran a por nosotros los caminantes blancos, ¿no? Yo, para mí este curso es eso, ¿no? Viene y, y el muro no nos da, el muro no llega. Entonces, entre todos tenemos que seguir poniendo piedras en el muro y haciendo guardia a ver si puede ser que... Que, que los caminantes no entren, porque desde luego el invierno ha llegado y el invierno está aquí. Y eso y va, parece que va a complicar bastante las cosas. La verdad que sí, pero bueno, trataremos de, de adaptarnos y de sacar lo mejor posible, como siempre decimos, con ilusión y con pasión. Por supuesto. Y nada, yo no sé si hay en el chat, que creo que sí, había, había muchas felicitaciones, pero creo que también a lo mejor había alguna duda por ahí. ¿Cualquier cosita? Creo que había alguna duda en el chat. No sé si hay alguien que quiere tomar la palabra, incluso eh, activar su micrófono y preguntarle algo directamente a Isaac o plantearle algún caso, quizá incluso un poco más concreto, ¿no? De, de gamificación y, y docencia. A mí me ha parecido, lo pasa que han ido pasando. a de Room, pero a ver si lo localizo, no lo recuerdo bien. Ajá. Preguntaban algo así, pero. ¿y ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? si no tienen localizada tú? Eh, ahora mismo con no. el ahora mismo, a ver creo que no, porque claro, como he tenido que entrar con el móvil a ah, última vale, vale, hora vale, va a vale. claro. ah mira, aquí hay una duda ah sí, bueno algunas de las propuestas que ha lanzado Tolono ¿la enmarcaría las dentro del esquema de room eh, la propuesta completa no actividades puntuales en un día sin sí, que room por ejemplo el que, eh, que he planteado el final de, del proyecto de Syntax o de Star Wars acabó con un skate room pero todo el planteamiento durante durante un semestre eh, no ha sido un semestre. no Dentro, no porque bueno sería hacer durante un, todo un curso sería, sería, no, sería, no sería lógico porque no se puede de acuerdo de ahí la complejidad de, la, la complejidad de de plantear algo en función de la caja de papel, que es que, otra cosa que motiva mucho a muchos alumnado pero evidentemente es lo más cercano a, a un skate room y sería complejo de... de, de. Yo si, si nadie tiene dudas también me gustaría preguntar, Isaac, ¿tú crees que, que es posible alcanzar absolutamente...? Espera un segundo, Sandra, es que decía que se sí. ve que estaba contando a ahí, eh, justo cuando estaba respondiendo. Eh, le contesto otra vez, ¿vale? Pues, que utilizar el skate room, ¿de acuerdo?, como disparadora motivada sobre todo como guinda final, pero no durante un, eh, todo un proyecto no ha sido un skate room, Entonces, sería ilógico, es decir, sería difícilmente reproductible. pero sí utilizarlo con estreno, si acaso, en un momento como disparador motivada sobre todo funciona muy bien como guinda, al final de los proyectos, ¿de acuerdo?, pues eso era. Perdona, que te interrumpió, Sandra? Nada, eh, yo quería preguntarte ya también como duda personal, ¿crees que realmente eh, todas las asignaturas eh, en todos los grados eh, se pueden adaptar a la gamificación? Todo podría gamificarse, de hecho, eh, hay asignaturas a nivel universitario, pues no sé, de, de informática, veterinaria, eh, evidentemente educación, y si nos vamos a secundaria, matemáticas, lenguas, sociales, religión, todo, ¿no? Pero yo más que la pregunta ¿sí es si todo es gamificable, ¿todo requiere de gamificación? Vale. Primero, si tiene un gran problema de motivación, ¿de acuerdo? Y si tiene un objetivo realmente ambicioso, trascendente, que si quiera desarrollar habilidades, habilidad, competencias, valores, sí. Pero si son cuestiones más puntuales, en determinados contenidos, cuestiones más precisas, ¿de acuerdo? Igual podemos utilizar algunos de los otros planteamientos. Puede ser más interesante. Vale. Marta pregunta por aquí eh, si el examen tradicional tiene cabida en la gamificación, si se incluye el examen en, en tu contexto ah, de gamificación. Podría, antes de nada, muchísimas gracias por... Por, por lo que comentas de la presentación, la verdad es que cuando uno dedica tiempo e ilusión a estas cosas, pues es fantástico que, que a la gente le, le merezca la pena. Decir que siempre y cuando esta frase, si me preguntáis cosas sobre el estilo, voy a repetir mucho. Siempre y cuando esté integrado en la narrativa, tendría sentido. Si no, al final lo que te hace es desconectar. Es decir, todo está fantástico, estoy con una inmersión a tope toda, y todas. Y de buena, primera hace algo que me rompe con la narrativa de la aventura que estoy viviendo. Mm. Ese aspecto es muy importante, ¿de acuerdo? El que esté integrado en la narrativa. De hecho, el ejemplo que ponía el punto lúdico, si estamos viendo algo de juego, de los juegos del hambre, como decía anteriormente, a otros niveles, ¿de acuerdo? Yo les planteaba contenidos relacionados con actividades físicas en el medio natural que cuadra muy bien, ¿vale? Con la película de los juegos del hambre. Si fuera otro tipo de, de examen, igual no encajaría igual de bien. y tendremos que buscar esa otra ficción que nos ayudara. Y también veía aquí algo que preguntaban sobre diferentes aplicaciones que utilizas para, para el postre. Pues, evidentemente, pues... Photoshop, o simplemente Canva, o incluso en algunas ocasiones de forma muy artesanal, luego a través de Keynote, ¿no? que es como el PowerPoint de, de Mac. Simplemente, ah, y Genially viene muy bien también. Me imagino que la conoceréis, pero pues si no la conocéis, Genially es una herramienta que tanto para crear contenidos, como para infografías, como para incluso utilizar pequeños juegos en clase, es muy interesante. Y encima, ya que estamos en Andalucía, eh, es de unos cordobeses. No sé si alguna cosita más. Pues lo bueno es que veo que alguno incluso está contestando. Es fantástico, gente. Un breakout, estoy diciendo uno con Genely, viene muy bien. Genely también, de hecho tiene plantillas que ya puede utilizar incluso para breakout virtuales. Ahora que estamos hablando de un posible confinamiento otra vez o docencia online, viene muy bien para hacer breakouts o escape room virtuales. Pues, si no hay más dudas, yo creo que, que quedamos en, en, bueno, en eso, en agradecerte, Isaac de verdad, que siempre acudas a nuestra llamada, no solo a la de tus estudiantes, sino que cada vez que contactamos con Isaac Isaac se presta a, a todo, incluso a que le hagamos eh, un cartel ir? como le hemos hecho, ¿no? Perfecto, no, no, gracias que me lo ha recordado, Ana. Oye, ahí el detallado que habéis tenido, que me ha encantado. De hecho, te he doy una máscara con la camiseta, no sé si se vea bien. Sí, y sí. Sí, sí, sí. Que, que sepa que, que un compañero nuestro que, del equipo, que es de, de informática, se puso tu foto delante para, para ver, intentar... Parte. Si me lo permiten, lo voy a utilizar en un montón de cursos, la verdad. Nos encantó, pero que siempre, eso, que siempre esté receptivo a la llamada, que siempre estés receptivo y te prestes a todo. Y creo que la pena ha sido que se ha quedado mucha gente fuera. Ah, sí. Y quizá, pues, eso, recuerda que se va a compartir la charla en YouTube y quizá incluso Isaac, eh, yo creo que... Que se podría plantear incluso una segunda edición, porque yo creo que lo que has contado da para mucho y que hay muchísima gente que se ha quedado con, con ganas de más y con ganas de escucharte. Entonces, y creo que incluso se podría plantear así. Y ojalá que, que la, la situación cada vez mejore más y pueda hacerse presencial y con vídeos, con ejemplos y con un, un un contacto mucho mayor por los presentes que realmente es el, el centro de educación. Pues nada, pues nos vemos muy pronto Isabel. muchas gracias. Y gracias, gracias a todos y a todas por, por estar ahí al otro lado de la pantalla. Buenas tardes para todos y para todas. Nos vemos pronto. Hasta luego. Pablo, si estás por ahí, un saludo.